Vale, entonces, en, en la fresadora, normalmente cuando nosotros trabajamos con la fresadora, nosotros podemos cortar las cosas de tres maneras distintas. Podemos cortar por dentro de la línea, podemos cortar por fuera de la línea o podemos cortar sobre la línea. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un DXF aquí cargado, un SVG, es decirle por dónde queremos cargar, cortar esto. Vale, entonces, si nosotros vamos a querer cortar por encima de la línea, no tenemos que hacer nada. Pero si queremos cortar por dentro o por fuera lo que tendremos que hacer es darle este botón de aquí que pone perfilar, vale, entonces al darle a perfilar aparecerá este menú, vale, entonces en este menú lo primero que vamos a hacer es escoger con qué fresa queremos hacerlo, ¿vale? entonces yo por ejemplo le voy a decir que lo voy a hacer con la fresa de 2,5, vale, y después nos pregunta la dirección si queremos cortarlo por fuera o cortarlo por dentro, vale, inside es por dentro o insides por fuera, entonces le voy a decir por ejemplo que lo quiero cortar por fuera. Bien, después tenemos esto de aquí que pone separación adicional, que esto lo que nos permite es eh, darle, digamos, un margen para adentro o para afuera, para que si, por ejemplo, con la fresa 2,5, pues se tendría que desplazar 1,25 para afuera, pues yo le puedo poner aquí 0,2 más para que se desplace, pues dos décimas más hacia afuera y me deje un, un poco más de exceso de material, por decirlo de alguna manera, ¿vale? y después tenéis esto que pone aquí ampliar esquinas interiores que esto es para cuando tenemos queremos cortar un objeto por el interior y tenemos esquinas rectas pues el programa lo que va a hacer es cortar un poquito más en las esquinas así en diagonal para permitir que después eh, para liberar un poco la esquina vale ahora, ahora lo veremos voy a hacer un ejemplo de, de las tres para que veáis un poco cómo queda entonces voy a ponerlo en inside para que se vea eso entonces yo si lo doy a profile eh, y me voy al editor, selecciono el contorno y ahora le doy aquí a profile, vale, veis que aquí pues está haciendo una esquina recta, vale, con la fresa de 2,5, pero claro, esta esquina recta va a generar aquí una esquina redondeada, porque al final la fresa tiene un diámetro de 2,5, con lo cual esta esquina, si nosotros la viéramos una vez cortada, pues tendríamos ahí una esquina redondeada, entonces si yo le doy aquí a ampliar esquinas interiores y le doy a profile veis que si yo me acerco un poquito veis que aquí pues hay este cachito, esta línea recta de aquí, esta línea en diagonal, perdón que esta lo que va a hacer es que la fresadora va a venir por aquí por encima de la línea y cuando llegue aquí irá hasta la esquina, volverá y continuará hacia allá de tal forma que nos amplía la esquina como os comentaba para liberar esa esquina completamente en caso de que después en ese agujero nosotros vayamos a meter otra pieza que sí que tiene las, espina, las esquinas completamente rectas, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces voy a borrar aquí cosas. Bueno, y veis que a medida que yo voy aquí generando perfiles, pues este es el contorno original y este es el contorno que he creado posteriormente, ¿vale? Que es el que me va a servir a mí, digamos. Eh, de base para realizar el corte, entonces voy a ponerme en la vista isométrica un poco para que veáis ahora el tema del corte entonces lo dicho tengo el perfil generado, entonces ahora lo que tengo que hacer, lo siguiente que habría que hacer es generar las pestañas ¿vale? ¿qué son las pestañas? las pestañas son eh, elementos que nos ayudan a fijar nuestra pieza al, al material, ¿vale? entonces para esto lo que tendremos que hacer es darle aquí a pestañas y al darle aquí pestaña nos sale este menú, vale, si, si nosotros por ejemplo aquí le decimos que queremos cuatro pestañas pues mmm, nos va a poner cuatro pestañas repartidas por aquí indistintamente que después nosotros podemos desplazar a donde queramos, vale pero después tenemos el de x y el de y este que es digamos eh, el programa lo que va a hacer es generar como un círculo que tiene eh, tamaño X 5 milímetros y tamaño Y 5 milímetros, es un, un círculo perfecto, digamos, tal como está ahora, dentro del cual la fresadora no puede cortar, por decirlo de alguna manera. Entonces yo le doy aquí a tabs, veréis que se generan esos cuatro círculos, ¿vale? Y este menos 2 que veis aquí es la altura hasta la que puede profundizar la fresa para cortar. De ahí hacia abajo tiene que, pasar por encima de esta de este circulito, vale, entonces le voy a dar a cortar, ahora un poco para que lo veáis, y después, eh, bueno, me está soltando el error que os decía antes, le voy a poner aquí menos 3.5, y le voy a dar a cortar, vale, entonces veis lo que está pasando aquí, aquí cuando llegamos al menos 2, pues eh, la fresa tiene que levantarse para pasar por encima de, este, de esta sección circular que hay aquí, sección circular teórica, digamos, tiene que pasar por encima de ella porque el programa un poco lo que hace es prohibirle cortar dentro de, ese, de estos circulitos, ¿vale? Entonces voy a darle a deshacer para explicaros esto. Entonces si yo ahora aquí le doy a tabs y aquí en vez de menos 2 pongo menos 1, por ejemplo, y le vuelvo a dar a tabs, se mueve a generar, le doy a cortar, le doy a cut, veis que ahora llega hasta el menos 1 por arriba. Vale, entonces esto lo que hace es decirle lo que puede bajar como mucho la fresa hasta llegar a la pestaña, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo normal? Que seguramente que es la pregunta que, que, que os hagáis. Eh, yo normalmente, por ejemplo, si tengo un material que tiene 3, 3 milímetros de grosor, pues lo que hago es dejarlo, dejarle por la parte de abajo pues un milímetro y medio. Como tenéis que tener en cuenta que vamos a bajar... A, Media, medio milímetro por debajo del, del material, pues entonces yo ahí en altura, seguramente le pondría menos 2, ¿vale? Y con eso eh, sería suficiente, o sea, siempre es sobre 2 milímetros de altura con respecto al fondo máximo que puede bajar la fresa, digamos, ¿vale? Entonces, después aquí estos, esta, estos circulitos que, que acabamos de generar, vosotros los podéis mover, ¿vale? Los podéis seleccionar aquí, y con esta herramienta de mover los podéis desplazar a donde vosotros queráis, ¿vale? Pues porque a lo mejor aquí os estorba o porque se genera en un sitio raro, es decir, en esta figura no se nota, pero a lo mejor hay otra figura que este círculo se genera aquí y vosotros lo queréis poner pues en el medio y medio, ¿vale? Entonces de esta manera, pues los podéis desplazar a donde vosotros queráis, ¿vale? Entonces lo último que nos faltaría es la herramienta de cortar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la herramienta de cortar? Pues una vez que yo tengo el perímetro y tengo las pestañas hechas, lo que tengo que hacer es definir la operación de corte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la profundidad deseada, eh, yo, por ejemplo, aquí le voy a poner menos 3.5, que es el máximo que puede llegar a bajar la fresa, y es el máximo que yo le he puesto en el sustrato, ¿vale? Después, la profundidad de pasada, que es cada cuántos milímetros va a hacer una pasada, en función de lo que pongáis aquí, si ponéis, eh, pues por ejemplo, menos 0.5, pues la máquina bajará medio milímetro, hará una pasada completa, bajará otro medio milímetro, hará una completa y así sucesivamente, igual que hacemos capas en una impresora 3D. ¿vale? Sí es importante aquí, o por lo menos es un poco lo que dice la norma, que nunca os paséis del 50% del diámetro de la boquilla. Aquí seguramente la gente que es un poco más experta, si escucha esto, se echará las manos a la cabeza, porque realmente cuando se corta con una fresa siempre se intenta cortar la mayor profundidad posible porque realmente lo que más pronto se desgasta en una fresa es la punta, pero realmente la fresa no corta con la punta, corta con la espiral que tiene, eh, con ese labio que tiene en espiral, es con lo que realmente corta, es decir, la fresa corta con el lateral, no corta con la punta, entonces siempre es mejor, la fresa va a durar más si profundizamos más que no si profundizamos menos pero como nosotros con este tipo de máquinas, pues al final estamos comprando fresas que son relativamente económicas, yo normalmente suelo hacer capas más pequeñas, ¿por qué? Porque también las fresas, las fresadoras, perdón, llevan motores que no tienen mucha potencia, entonces si nosotros hacemos profundidades de pasada muy grandes, pues al motor le va a costar mucho cortar todo ese material, ¿vale? Con lo cual yo normalmente, por ejemplo, pues utilizar con aluminio, eh, altura de capa de menos 0,5 y con plásticos así, pues le podéis dar un poco más, de un milímetro o una cosa así sin problema ninguno, ¿vale? Después aquí tenéis la velocidad, que yo os dejo estas aquí porque son las que yo utilizo. Y para los materiales normales que podéis llegar a cortar en vuestras fresadoras domésticas, ¿vale? Eh, es una velocidad que está perfectamente bien. Y después de aquí vosotros podéis jugar un poco para arriba y para abajo lo que vosotros queráis, ¿vale? Entonces le voy a dar a Cut. Antes de seguir, para que veáis uy, para que veáis un poco eh, cómo funciona el tema. Entonces yo voy a venir aquí, le voy a dar a cut, ¿vale? Y ahí veis que se han generado pues, todas las pasadas que tiene que hacer la fresa para eh, llegar a hacer esto. Bien, después tenemos esto de aquí que pone cutting strategy, ¿vale? Que nos da varias opciones. Flat, que sería pues hacer una pasada de, de corte cada medio milímetro en este caso, ¿vale? Elical más bottom, que sería como bajar en espiral, en una espiral constante y al final de todo, abajo de todo, a dar una, pasada, una última pasada para acabar de limpiar. El el que sería simplemente bajar en espiral sin limpiar en el fondo, ¿vale? Y después tenemos esta otra que se llama ram que es, es una, una opción que te da el programa para que la, la fresa en vez de bajar en vertical y después empezar a cortar, pues baja en rampa, como su propio nombre dice, y entonces se va enterrando poquito a poco hasta que llega a la profundidad que le habéis puesto vosotros aquí, vale, y después tenéis el Ramp Length este que vosotros lo podéis poner más largo o más corto, entonces voy a probar el este para que veáis un poco cómo, cómo funciona eh, con la rampa para que veáis un poco lo que hace, vale, si yo me pongo aquí de lado y hacemos un poquito de zoom, igual se nota, vale, veis que aquí eh, el contorno empieza aquí arriba y va bajando y después ya se pone completamente recto vale, entonces esto es lo de la rampa, si yo aquí en vez de 10 le pongo 3, veréis que esa rampa es mucho más corta, vale, empieza aquí y acaba aquí cuando antes acababa, por aquí vale. y el Helical, por ejemplo veis que, bueno, bueno, aquí no se nota muy bien pero si nos vamos a la ISO, veis que no hay cambios de capa, digamos, es una espiral constante. Bueno, entonces yo lo voy a dejar en flat, que es lo habitual. Bien, y después tenemos una casilla aquí eh, que deberíamos tener desactivada, porque normalmente creo que está activada, yo la tengo desactivada porque ya he hecho cosas con el programa, pero normalmente eh, eh, está activada, que es esta de aquí. ¿Y qué es esto de Only leave Selected Island? Vale, esto que, acabamos de, que hicimos aquí de las pestañas son islas, vale, las islas son zonas donde la fresadora no puede cortar o nosotros no le dejamos cortar a la fresadora, entonces por defecto esta casilla viene eh, marcada, eh, con lo cual para hacer esto y que os haga las pestañas tenéis que tener también seleccionados las, las islas estas que tenemos aquí, las pestañas estas, vale, entonces yo lo que recomiendo es que esto lo desmarquéis para que os lo haga independientemente porque si no, esto si, si lo hacéis con esto marcado y lo tenéis seleccionado, pues aquí os va a hacer como pasadas de corte y no os vais a dar cuenta y cuando acabe de cortar el contorno va a cortar esto y os va a dejar aquí una marca y no queréis esa marca vale, o sea, si yo, no, si yo marco esto tengo que Voy a darle para atrás, tengo que seleccionar estas dos cosas, ¿vale? Que esto sería el contorno y las, las, las islas, y al darle aquí a cortar, a no ser que lo hayan cambiado, ¿veis? Esos circulitos me aparecen. Entonces yo no quiero que estos circulitos aparezcan, y vosotros tampoco queréis, entonces para eso lo que hay que hacer es desactivar esta casilla, esta de Only leave Selected Island. Bien, entonces ahora le damos a cortar, y bueno, ahí lo tenía seleccionado seleccionar esto solo y ahí cortamos y se nos quedaría ya el primer contorno perfectamente definido, vale, así que nada, dejo este vídeo ya aquí que ha sido un poco largo y en el siguiente ya nos metemos a ver un poquito más de, de otras herramientas que tenemos aquí eh, disponibles para hacer cortes cada vez un poquito más complejos,